la visualización responsive o sensible a dispositivos móviles van de la mano con los archivos sbg y en esta lección te los explicaré bienvenidos antes de empezar con esta lección debo recordarte lo siguiente el archivo sbg o la extensión sbg significa escalable vector graphic eso qué significa que es un vector para la web si recuerdas muy bien los archivos jpg png BN, bmp etcétera son archivos que al agrandarlos se van a pixelar o se van a poner borrosos, se van a dañar, pues con los SVG no pasa eso, porque se va a adaptar al dispositivo móvil y no va a perder calidad de visualización. Y en este ejercicio te voy a explicar lo siguiente, mira, aquí tengo diferentes opciones o diferentes vectores dentro de esta mesa de trabajo, letras pequeñas, letras más grandes, y lo que vas a hacer es lo siguiente, me voy a ir aquí a archivo y vas a poner la opción de guardar. En guardar, en la parte inferior tienes la opción que se llama SVG, lo voy a colocar aquí en el escritorio voy a dar clic en guardar y esta es la magia por así decirlo en lo que se viene me va a pedir un tipo de perfil lo vamos a dejar con el sbg 1.1 que es el de mayor relevancia el tipo un SVG, ok puedes convertir estos textos en curvas y esto es algo importante pero que si lo dejas así al rato de abrir el sbg dentro de ilustrador eh, vas a poder editar también los textos ok ¿Qué vamos a hacer vamos a dejar lo que viene por defecto donde dice la, la locación de la imagen la vamos a dejar incrustada en la opción que está aquí donde dice código svg vamos a dar un clic y automáticamente se va a abrir en un archivo txt esto que está aquí para nosotros los diseñadores estamos viendo una hermosa página con muchos colores con un lindo tipo de letra pero para el programador ve esto así que si tienes un amigo programador pues bueno qué te diré copia y pega este código que es exactamente el mismo que tienes aquí atrás voy a dar un clic aquí en el mundo se va a abrir el navegador que tienes por defecto y esta es la parte súper chévere que tiene esta lección y este vector mira automáticamente lo vas achicando y se está haciendo sensible o responsive al dispositivo móvil y si lo agrandas de igual manera no pierde calidad de imagen y esto es una verdadera maravilla ahora qué es lo que vas a hacer nada simplemente clic en ok esperas unos segunditos que esto se esperas unos segunditos y luego vamos a abrir el archivo el svg en este momento me voy al escritorio y he encontrado el archivo svg lo voy a arrastrar dentro de illustrator para abrirlo y editarlo esperas unos segundos y ahí lo tienes con el texto editable y con todos los vectores listos para ser trabajados Vamos a hacer un pequeño zoom aquí para que alcances a ver que tienes el archivo SVG. Esto simplemente es una espectacularidad que tiene Illustrator. Te invito a suscribirte a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.